Un hombre denunció este viernes ante la Policía Nacional que un agente de dicha institución agredió a su hija en medio de una redada en el sector Santa Ana, cuando ésta se disponía a defenderlo. Un caso pasó noche allá en Santa Ana, frente al hermano Daniel. A mi hija de uno no puede ser un policía. La tumbó. ¿Por qué motivo? Él le dijo, ese es mi padre. Cuando la tiró mi padre, la tumbó al suelo, no la trompa. ¿Qué motivo? Yo me neutro. Vamos. es neutro. ¿Es policía que dio tuya. Sí. Y yo lo conozco, yo sé quién es. Hay motivos motivo, le mía más suelta y, y es justicia, pero pues. lo mandáis por ¿Qué eso. qué daño su Mi hija la tumbó al suelo, una pocosa, le dio una pecosada, la rodó al suelo. No sabes tú si son pareja o... algo? No, nunca la vida. Vemos pues que ella andaba, andaba conmigo, mi hija andaba conmigo. Y yo, cuando se me registró a mí, y yo, ese es mi padre. Y yo yo soy carnicero de la esquina. Cuando y, y, hizo así, se volteó y no, porque yo Claro, suelo. ¿Por ¿Pues qué entiende usted, maestro? Porque él es el policía... Por eso, dije pues, que, que le dio. Dije una galleta, pues, embuste, fue en bute, fue... Pues no, no, no fue, no fue galleta. Para NTN, Iliana Durán.